Me gusta la dificultad, pero cuando me ayuda a superarme, me aburro fácilmente con cosas simples. Quiero renunciar, me agobia que estén pendientes de mí. Quisiera alejarme, mi familia espera grandes cosas. Solo quiero escapar. No sé cómo voy a sobrevivir al tiempo. Sí, paso las noches pensando en lo que siento. Lucho constantemente con mi mente. Si hay batallas que no puedo ganar. Ayudar a resolver los problemas de otros es algo que no puedo evitar La ansiedad ataca por las noches, pienso esto es lo que debí decir O debí besarlo en el carro esa tarde antes de volver aquí hey. Pa mi futuro no sé a dónde voy Y no disfrutar del presente ni en donde estoy Grandes cosas yo voy a conseguir Y no puedo decepcionarme a mí Las noches que no pueda dormir, transformaré miedos en canciones para sonreír. Gran, Grandes cosas yo voy a conseguir, y no puedo decepcionarme a mí. No importan las noches que no pueda dormir Transformaré miedos en canciones para sonreír Mi libreta, mi guitarra son un mundo donde yo puedo escapar Soy libre al menos por un minuto o encima del tejado allá entre nubes, colores de atardeceres y pequeñas sonrisas, todos mis miedos desaparecen y estoy en tranquilidad.